Bueno, gracias Fulvio, amable televidente, hoy es día de regocijo municipal 240 años de fundación de esta eh, heroica tierra de San Francisco de Macorís que tú, ha tenido tantos episodios en la vida de luchas y de acontecimientos importantes y de hombres valerosos y de mujeres también aquí San Francisco de Macorís tiene la mayor oportunidad y es de poder inteligir un plan que se adapte a un proceso de desarrollo, como decía Monseñor Anoche, que nos motivaba y que daba unas pinceladas, viniendo de él, que dirige una de las instituciones del desarrollo de esta región, y que está comprometido a producir bienes colectivos. Y esos bienes colectivos solo se lograrían cuando conectemos, no solamente la condición de inversión en los actores principales que tienen la infraestructura o el ecosistema comercial de este pueblo, Escúchenme bien, voy a hablar en términos académicos en parte pero otra parte en términos llanos la infraestructura de producción que se centra en lo que es la vida productiva de San Francisco de Macorís, de donde devienen los salarios, de la subsistencia de los ciudadanos y por ende de la economía de este terruño es el constante esfuerzo por producir bienes públicos y sociales que debe estar interactuado no solamente con el sector privado porque de donde viene la misma eh, impulsación es del Estado ya que el Estado tiene la responsabilidad de ayudar a dirigir o a proyectar los bienes del municipio de San Francisco de Macorís con ello el ayuntamiento y las autoridades y el sector privado sectores sociales, inteligir ese plan y nosotros como medios de comunicación que formamos parte de esa infraestructura de desarrollo hacerlo, sentar, sentarnos en la mesa y producir ese plan tan anhelado y así hacer cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo basado en nuestra propia experiencia óigame bien en nuestra propia experiencia escucho a mucha gente hablar y dar eh, opiniones y en fin yo tomo la de Monseñor Fausto Mejía que en razón de firmar un acuerdo con, con, con Casa y Pesca del Estado se van a producir tilapias en la universidad como un proyecto piloto que ojalá sea para que muchos desarrollen el negocio y consumamos más eh, alimento a más bajo costo pero también con mayor contenido nutricional, eso es parte del desarrollo, lo entendemos, yo como político, como comunicador, como municipalista aspiro a que eso se concrete, pero a la vez que se involucre una campaña real del sig marketing de la ciudad, donde se proyecten nuestros valores, donde se proyecten nuestros objetivos y que la población abajo conecte con ese plan, que ayude como colaborador en las empresas que trabajan a ese diseño o a, esa, o a ese cumplimiento de tareas. Estoy hablando claramente de un plan de desarrollo. Quiero aportar desde mi posición, desde mi humilde pensamiento, para que se pueda concretar todo eso que se ha plasmado o se ha planteado, que ahora resulta ser la tercera, el tercer encuentro que Monseñor realiza, para que esos sectores productivos que son los que motorizan la inversión en el municipio, la provincia de Duarte y la región del Nordeste, conjuntamente con lo público, conjuntamente con lo social, hagamos una ciudad, tenemos experiencia interesantísima, ciudades inteligentes, Israel es un pionero, utilizando la tecnología para solución de asuntos complejos, seguridad, movilidad, fabricación de viviendas inteligentes, conexión directa el estado con el visitante, eso aspiro yo a tener la oportunidad de plasmar un proyecto de ese tipo en mi pueblo San Francisco de Macorís y que acompañemos todos a 240 años ese plan. Es mi propuesta, es mi orientación. En otro orden, yéndonos aquí a San Francisco de Macorís, ayer necesariamente me vi obligado a criticar una posición del actual alcalde Alex Díaz respecto a la disposición de la basura en comercios y viviendas de la ciudad de San Francisco de Macorís y decía que era imposible que se atara a la sociedad a que si tiene un día de recogida de basura esto debieran de permanecer vigilantes hasta que el camión llegue para poderla sacar. Muy por el contrario, lo correcto es que se saque la basura justo en el día que se va a recoger. De no suceder lo que sí podría pedir el alcalde para que no permanezca esa basura, que vuelvan y la coloquen en un lugar de la casa para que no se vea la ciudad afectada de cúmulo de basura es lo mínimo que se puede hacer, de volverla a recoger hasta esperar que el servicio se regularice, porque es posible que un camión o los camiones se averíen, tengan fallas, o que un personal no pueda asistir, por múltiples razones, y se quede el día, hoy es jueves, jueves. le toca a muchos sectores, a las 7 de la mañana, me imagino están esos vehículos transitando la ciudad, Deje sus basuras, se va a su, a su trabajo y siga su vida normal porque el municipio trabaja. Esa es mi visión. Y creo que el alcalde se ocupa, vuelvo y repito, de aspectos que le pueden quitar mucho tiempo cuando se está necesitando de una orientación directa en la municipalidad. Sigo en lo municipal. He tenido la información de que la nueva presidenta del Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís ya tuvo su primera sesión. El artículo 51 de la misma ley, 176, establece que en los próximos 15 días a la toma de posesión el Consejo se debe abocar exclusivamente, porque lo dice, aspectos administrativos, a reasignar quienes van a dirigir las distintas... Comisiones permanentes Para posteriormente Acepten estas posiciones Los regidores que se indican En esa planificación Que debe hacer la presidenta Así como crear el Propicio ¿Quién será su secretaria O en el orden administrativo De la sala si hay algún cambio Su equipo De trabajo Eso no se produjo en la primera Sesión Parece, al parecer tendremos más atraso de decisiones que están pendientes de ser conocidas por la sala para poder tener continuidad de la gestión de lo municipal. Vamos a darle paso a una llamada de un amable televidente. Buenos días. Sí. Buenos, días. Buenos días. Buen día. De no retorno. Sí. De. de al televisor que está harto. No, sí, sí, cómo no. Es Sede de las Guaranas. Ah, las Guaranas, un saludo. ¿Cómo están? Gracias sí. por llamar. Ay, saludo a todas las Guaranas y al supermercado Almánzar. Ay, gracias. Es la presidenta de la Unión de Juntas. Ah, ¿cómo está usted? Sí. sí. Díganos. Es para avisarle al pueblo de las Guaranas que se recuerden que hoy tenemos una marcha con encendido de velas a partir de las 6 de la tarde, y nos vamos a reunir en la entrada de los jardines por el agua potable. Muy bien. Porque el, go el gobernador nos dijo que él viene aquí a las guaranas a dos veces a la semana y que él no ve esa necesidad tan grande que hay aquí como <risa> yo se la planteé. ¿Cómo así? Eh, aquí no tenemos agua potable. A él le dicen que sí que hay agua, pero que yo le dije que vamos por los sectores para que vean la situación de las cuarnas. Es enfermedad que nosotros tenemos, no es agua potable, porque esos pozos tubulares lo que manan es agua contaminada. Aquí hay mucho cáncer, muere mucha gente de cáncer, y eso tiene que ver con el agua. De las pues repita la fecha, es hoy. Es hoy... Eh, ¿A qué hora? A partir de las seis nos vamos a reunir. En la entrada de los jardines, vamos al tanque. ¿verdad? Ok, muy bien, pues gracias por... por... Gracias a ustedes. Gracias, bien, gracias, gracias por llamar y utilizar este medio, que es un medio plural y de información precisa y veraz. Francis, tenemos, como tú concluyas, sí. la maestra... Sí, entonces, en relación a lo municipal, se requiere verdaderamente de una comprensión de que la municipalidad aspira a producir desde ese ayuntamiento los bienes públicos municipales que satisfagan las exigencias de nuestros municipios. En el catastro yo sé que ya se han firmado los, los distintos contratos, vaya donde María, pídale vaya con su recibo, que ella tiene ya firmado, porque frente a mí el alcalde firmó una cantidad. Eso tiene que ver con la administración, y el cumplimiento de la responsabilidad que tienen, vayan. Vamos y a... hasta aquí dejo el comentario porque sé que ya falta poco sí. tiempo.